Hablando con Jesús Podcast. Hola mis hermanos, aquí en Hablando con Jesús Podcast, siempre dando la gloria y la honra al Señor, otra, otro domingo más, otra, otro fin de semana. Gracias Señor por esa semana que nos diste y siempre andré la gloria y la honra al Señor. El tema de esta mañana se ha titulado Los colados, un problema que tenemos aquí en Colombia diferentes uh, medios de transporte, algo que se llama, en caso ya se llama, uh, tiene su nombre uh, propio, pero aquí en Bogotá, Colombia se llama Transmilenio, eso es un medio de transporte que tiene sus estaciones eh, y la gente, la mayoría de gente no paga, quiere todo gratis y quiere que todo se lo una vez más, que se lo ven gratis y, y eso no puede ser así. Y es por eso que en el tema de esta mañana se ha titulado Los colados. Y cuando el Señor me daba este tema, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, uh, querido oyente, porque también nos escuchan por Cristianos en la Gloria Radio, aquellos que nos tienen, eh, nos escuchan por el, la, la tienda de iOS, por los iPhones, también por los Androids, el sistema Android de, de Play Store, también por la, uh, la página de internet cristianos en la Gloria.com. Y por las redes sociales, también por Facebook, YouTube. Un saludo grande y poderoso desde aquí, de los estudios de Cristianos en la Gloria de Radio. Y siempre le la gloria al Señor. Y este tema, mis hermanos de Cristianos, en la gloria, me, el Señor me llevaba a Judas, uno de 18, que cuando dice, quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Vemos hoy una generación que quiere todo gratis, vemos una generación que únicamente quiere sus pasiones, se ríen. Y cuando se les dice que, por qué se colan, siempre buscan pretextos. Y vemos un pueblo de Dios que está siendo colado no únicamente en un sistema de, de transporte, sino en los caminos del Señor. Buscan sus pretextos, buscan lo que, que ellos quieren, lo que se les dé la gana. Mis hermanos, perdona como lo diga, pero hay que decirlo. Eh, realmente no, no están entendiendo que... Los, los tiempos se están acortando, se están viendo, se están viendo esos terremotos, como dice su palabra. No sabemos cuándo va a venir el Señor, pero lo que se está viendo, mis hermanos, es para realmente encomendarse más con el Señor en el nombre poderoso de su nombre. Y mis hermanos de Cristianos en la gloria, querido televidente, querido oyente, que nos escuchan, que nos ven, siempre dándole la gloria, la honra del Señor. Estos colados, mis hermanos de Cristianos en la gloria, como se ha titulado, lo ha titulado el Espíritu Santo, aquí en Hablando con Jesús Podcast, eh, una vez más, viene que hablar a ese pueblo que realmente despierten, que no se cole que si creen que ellos se están burlando del hombre, no, se están burlando de Dios. Prácticamente ellos están practicando eh, prácticamente una vida eterna, pero en el infierno. Y vamos a ver un audio, mis hermanos, eh, un, un video, vamos a ver un video, eh, es de unos, de unos segundos, acerca de estos colados y es impresionante lo que vamos a ver eh, en estos en estos segundos lo como el señor me, nos está diciendo que la gente se está colando y vamos a ver rápidamente este video en una cámara de seguridad de una estación de Transmilenio, quedó registrado como en hora pico, cientos de personas entran al servicio público sin pagar el pasaje. Como podemos ver en este video, la ciudadanía aprovechó que no había policía ni funcionarios de Transmilenio para colarse. En menos de un minuto entraron 40 personas sin validar su pasaje. Impresionante mis hermanos que en un minuto, en un minuto se colaron sin pagar que la gente cree que cuando llegue al cielo va a ser lo mismo 40 personas estamos hablando de 3 mil pesos colombianos o sea si estamos hablando hablemos de cómo en otro país vamos a hablarlo en dólares que si tú eh, vas en un sistema si vas en el metro eh, y vas eh, prácticamente eh, Pagas unos, digamos, unos cuatro dólares por 40 personas en un minuto, se dejaron de recibir 160 dólares. Entonces, si multiplicamos el dólar, lo que está en Colombia, digamos, a 4.500, se dejaron de recibir 700, 720 mil pesos. Eso es mucha plata para aquí en Colombia. Mis hermanos de Cristianos en la Gloria, estos colados creen que se lo saben todo. Y estas imágenes que también vemos, mis hermanos, y cree que la gente mira cómo se cola sin, sin, sin, sin ningún temor. Yo creo que no hay un temor a Dios aquí. Y, y esto es impresionante, como vemos, como que la gente lo toma todo en broma. Eh, y es por eso que vamos a comenzar esta palabra, mis hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, del versículo 13 al 14. Y vamos a ver... Cómo el Señor nos va a hablar a lo más profundo de nuestro corazón, como vemos también en estas imágenes, mis hermanos de Cristo en la gloria que, y también vamos, vamos a ver imágenes de estos colados que igual de ayudar, destruyen y se sienten contentos al destruir lo que de pronto sus padres o la otra ciudadanía que realmente se paga o pagamos un transporte y queremos ir a una vida eterna estamos orando, estamos en esa comunión estamos esa estramilla que nos falta claro que sí, mis hermanos pero estos colados, vamos a hablar lo que el Señor quiere que el pueblo de Dios escuche, realmente necesita escuchar vamos a ver el Evangelio rápidamente mis hermanos, al Evangelio de Mateo capítulo 7, el versículo 3 al 14 que nos dice, entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición Muchos son los que entran por ella y son esos colados, mis hermanos, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tú crees, tú dirás, pero hoy, hoy amaneciste juzgando. Yo no, no, no, no, no estoy juzgando. Sino hay que ver una realidad, mis hermanos. Hay que ver una realidad que no hay Dios me va a demandar por las almas de cada uno si sí, yo no veo esta palabra vemos hoy una, una, un pueblo de Dios que justifica todo un pueblo de Dios que quiere colarse un pueblo de Dios eh, que quiere ser peregrinos y al final quieren colarse y buscan pretextos porque estoy embarazada y no estoy diciendo que eso ah, hoy lo ven como una enfermedad o porque soy un adulto mayor tú tienes que pagar un pasaje no me alcanza el sueldo, ¿por qué? ¿qué ha habido para que no te alcance un sueldo? ¿realmente Dios está en la presencia tuya? porque el que está con Dios, nada le va a faltar eso está, eso está claramente el que está con Dios siempre le va a suplir tú vas a tener para comprarte eh, sus gustos, para tu transporte para todo el Señor y si tú le pides la sabiduría de que viene en lo alto, mis hermanos de Cristianos en la gloria, tú no quieres hacer un colado más como lo que estamos viendo estas imágenes, es impresionante que la gente se quiere colar, quiere de destruir, pero no quiere aportar, justifican que no, ni la, la, la fila está larga y necesitan colar porque llegan tarde, madruguen madruguen y paguen un pasaje, para eso trabajan pero el trabajo eh, otra justificación, entonces, no, el sistema es malo y, y esta plata me la, me la, la voy a utilizar es para tomar cerveza o, o, o para mis vicios. Oiga, yo digo, ¿dónde está el temor al Señor ahí? Como lo dice la, el, este, el Evangelio, la palabra de Dios, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia en la senda que lleva a la perdición. Y esta gente está yendo a una perdición. Y oramos por esas personas y pedimos por esas personas que realmente se concienticen que necesitan pagar un pasaje. Se ríen. Yo digo, el que convida a alguien a que, a que se cole, ¿cómo serán con los caminos del Señor? Yo, yo siento que no hay presencia de Dios, no hay presencia del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos cristianos en la gloria, querido oyente, Vemos como que lo que vimos hace unos minutos, unos segundos, en este video, en un minuto, 40 personas no pagaron un pasaje. Y en la vida espiritual hay, hay millones y millones y millones y millones de colados que no quieren realmente pasar por ese desierto. Que no que, que quieren ir de colados como que comenzaron el plan, el plan A, el punto A y quieren dar una vueltecita, Señor, aquí estoy no, el Señor dice, no, no, no, así no trabaja la cosa el Señor es claramente ¿Quién eres tú? y le va a decir a sus ángeles, a sus siervos sáquenme en esta de aquí porque no lo conozco porque realmente no hay un temor al Señor y en el Evangelio de Lucas el Señor nos dice en el capítulo 13, versículo 24 Esforzaos por entrar por la puerta estrecha Porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán Mira lo que nos dice el Señor Esforzaos, es esforzados la palabra griega traducida esforzados Es a, a, agoni, agoniceste Que significa esfuerzo fuerte hasta pelear o esfuerzo fuerte incluso pelea para entrar a Cristo tú estás realmente peleando para que Cristo esté en tu vida, en tu corazón pero hoy vemos los placeres ponemos primero a, al hombre y después a Dios y después vemos por qué las cosas no salen y cuando yo, yo le digo al Señor ¿por qué esta gente realmente le está yendo mal? ¿por qué no me tiren a mí? es como mi pueblo yo les daba y después se quejaban que por qué no se les bendecía, pero se les daba y se colaban con esos guiones paganos y están dejando que Satanás maquine sus mentes y al momento de maquinar su mente ¿dónde va a llegar? a su corazón y hoy vemos que estos colados desafortunadamente y cuando se suben eh, se ríen eh, dicen groserías se ponen de eh, si les dicen algo se ponen de mal genio hasta sacan armas a uh, cuchillos, pistolas, ¿por qué? Porque se les llamó la atención. Es impresionante. Y hoy vemos hoy un cristianismo, un pueblo de Dios que cuando se le llama la atención y cuando se les dice la verdad se enojan y cuando y cuando se le habla la verdad y, y se enojan se van a otra a otro templo, se cambian o dejan de escuchar a tal persona. ¿Por qué? Porque se les dijo la verdad. Y hoy vemos unos colados en la parte espiritual grandemente. Se conan y se ríen. Y lo mismo, una vez más, cuando com comenzamos esta emisión, en los últimos días, en los últimos tiempos, habla burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Y yo, yo pregunto, y yo le digo, Señor, Tú cada día demuestras que, prácticamente la cantidad de gente que se va a quedar porque están siendo gente colada gente que se está eh, perdona la palabra que voy a decir que se está pudriendo en sus mentes con tanto celular con tanta bobada que se está viendo en los celulares con tanta pornografía vemos a los niños los, hoy los adultos le entregan a, a, a, a sus hijos a un celular a estos jóvenes la tecnología es hermosa, la tecnología, a mí me, personalmente me encanta la tecnología, pero hay que ser sabio para usarla. No mirar bobadas. Yo casi todo un día estoy mirando una computadora y, y ya le he, le he bajado a, hasta algún teléfono. Entonces, sí, es impresionante. Pero veo jóvenes que están todo un día en una computadora y siguen. Y siguen, y siguen. Después estoy cansado. No puedo más. Y es por eso que el Señor dice, esforzados para entrar en la puerta estrecha. Esfuérzate para entrar en la puerta estrecha porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Yo me pregunto a aquellas personas que se están colando y, y esas personas que, que hemos visto estas imágenes. Estaré enseñando para estar una vida en el lago de fuego, sufriendo. Ustedes están riendo. Yo voy a estar riendo en una eternidad, pero de felicidad, porque estoy con el rey de reyes, señores y señores, gozándomela. Y es lo que yo quiero y lo tengo claro: yo no me quiero quedar. Yo no quiero ser un colado. Queremos marcar la diferencia. Somos embajadores de reino a los cielos. Y cada día le pedimos al Señor que nos transforme. Que nos transforme cada día más. En el nombre poderoso de su nombre. Y es lo que, que queremos cada día, mis hermanos. Que el Señor sea transformando nuestras, nuestras vidas. Y que cada uno de nosotros seamos esforzándonos en el nombre poderoso de Jesucristo. Santo eres, poderoso eres, Señor. Nuestras almas te alaban, te glorifican, amado Padre Celestial. Ese esforzados también es como ser una persona ambiciosa. A no ser un colado, sino buscar un temor, a buscar la presencia del Señor. Tú la estás buscando, tú irás. Pues no, no la estoy buscando. Bueno, como siempre te lo he dicho, aquí el Señor no obliga a nadie. El Señor eh, él es un caballero y da ese libre albedrío a cada uno Para que realmente busque la presencia de Él Y estoy buscando el Evangelio también de San Mateo El capítulo 19, versículo 24 Mira lo que nos dice Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello Por el ojo de una aguja Que entrar un rico en el reino de Dios Esta palabra el Señor me la había dado aproximadamente hace unos dos o tres semanas. Y que día escuché a un, a un siervo del Señor. Es, él es un maestro prácticamente de la palabra. Yo dije, Señor, tú, estoy conectado contigo por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor. No quiero ser un colado más. No quiero ser alguien más como lo que, lo que estamos viendo en estas imágenes, Señor. Que realmente la gente se está perdiendo. La gente se está riendo de ti. La gente cree que le está robando un hombre, pero te está robando es a ti, padre celestial. Vemos una imagen que acabamos de ver cómo ahí era una mujer cómo destruía este medio de transporte. ¿Dónde está esa parte femenina de las mujeres hoy en día? ¿Dónde está ese feminismo como ya como yo no sé ese ya como que se cambió o ese, no sé, esos cablecitos. No lo los de cassette porque me van a decir que es un cassette. Tú eres antiguo, sí, soy, soy, de la, soy de la vieja escuela. De pronto tú no sabes que es un cassette. Pero te digo que el Señor te invita, a que no seas un colado más a que realmente comiences a pagar ese, ese, ese pasaje a que realmente comiences a llenarte del Señor a que realmente comiences a leer su palabra a que realmente comiences a atender a ese templo a que realmente comiences a tener esa comunión a que realmente entiendas que Jesucristo eh, tiene que estar en tu vida Él es el fundamento de ese hogar que Él es el fundamento de todo lo que, lo que tú hagas que sea su voluntad no la voluntad tuya en el nombre poderoso de su nombre. Que su Santo Espíritu more en ti. Que cada vez que tú eh, quieras colarte, tú vas a pensarlo no una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces. Vas a decir, no es correcto. Y en lo espiritual lo mismo, no me voy a colar. Voy a, hacer es, voy a estar en ese proceso, en ese desierto, porque Dios no me va a al, al mis caprichos, sino va, el Señor va a hacer ese propósito en mí de no ser un colado más en el nombre poderoso del Señor. Por eso el Señor ha traído este tema y el tema que trajimos la, la, la semana pasada, mis hermanos cristianos en la gloria, de que hay gente caprichosa y estos colados también quieren ser caprichosos. Como no se, no se les cumplió de niños algo, de adultos quieren, mejor dicho, acabar un país, acabar una familia, acabar una empresa. No, hoy en día vemos empleados que no cuidan esas grandes empresas. No limpian. No es que porque está la la que limpia la No, yo sé que tienen un trabajo y necesitan de limpiar, que limpiar. Pero tú demuestras demuestra que tú eres este gran, embajadora, este gran embajador, embajador de terreno de los cielos. O cuando tú vas a un centro comercial, levanta la bandeja y la comida donde tú, eh, donde comiste y y ponla, en el, eh, bota lo que, eh, los residuos en, la, en el bote de la basura y la bandejita donde tengan que estar las bandejas. No, pero ese es el trabajo de ella. No. Yo sé que ellos tienen que hacer un trabajo, pero demuestra que tú eres un, un embajador del reino de los cielos, no eres un colado. Eres una gran representación del reino de los cielos aquí en esta tierra. Si el Señor te ha, te ha tocado y, y a, está haciendo ese propósito en ti, es porque realmente el Señor quiere hacer una transformación. Él quiere realmente el Señor. Aleluya, Señor. Llena más de tu presencia, Padre Celestial. Teníamos esforzarnos porque hay un proverbio que nos dice, un proverbio maravilloso, cuyas sendas son torcidas y se, extra, y se extravían en sus senderos. Y vemos una generación que sus sendas están más torcidas y están yendo a, un, a una vida eterna en un abismo, en un lago de fuego. Que ahorita todo el mundo se ríe. Me le dicen, dicen loco, groserías Dicen tantas cosas Pero uno a diga Señor Toca estas vidas, toca estas mentes Señor Toca esta juventud, estos niños, estos adultos Señor Estas personas que son colados Padre amado en el nombre poderoso de Jesucristo Si tienes para la cerveza Ahorra esa plata Y paga un pasaje O el vicio que tú tengas Que no deberías tener un vicio Dios mío, reprende, manda fuego sobre esos vicios. Y la gente se queda. Es como si alguien llegara a tu hogar, sin pedirte permiso, entrara, tomara tu comida, lo que el Señor te ha proveído, eh, va al baño, no baja, deja la llave abierta, no baja la cisterna, ya, tú dirías, no, no, no, eso no se puede hacer. Ok, lo mismo. Porque tú vas a tener que limpiarlo. Tú vas a tener que mantenerlo porque el templo donde tú vives es el templo del Señor. Es un templo. El lugar donde el Señor te dio es para que muestre la, lo que tú eres en el nombre poderoso de... El Señor Jesucristo, por eso una vez más te provebió Cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos Vemos una juventud que realmente no quiere entender Vemos una juventud, unos niños, mejor dicho, rebeldes Tú ves en el transporte, los niños están conectados con ese celular Y los papás hablando, mejor dicho Ahí los, los, los papás se olvidaron que tienen hijos o en los centros comerciales para mantener a un niño se lo dan, le dan un celular y los otros hablando no sé qué o todos con un celular y están siendo colados porque cuando viene la, realmente esa, esa prueba y se van a decir Dios mío el Señor dice no tú eres un colado, tú eres una colada tú no me has buscado y vienes únicamente por necesidad tú eres esa, una de esas vírgenes insensatas entonces estaba llenando de mi santo espíritu pero uh, hubo otras seis que realmente se estaban llenando y no eran coladas sino cada día estaban buscando más mi presencia de pronto no estuvieron un ciento ciento pero realmente ellas estaban diciendo Señor no me dejes caer en tentación líbranos de todo mal Padre Celestial porque este mundo cada día está más perverso, este mundo está cada día mal es por eso que el Señor te está diciendo no sé un colado más no, se, no seas un colado más. Estamos también hablando de ese problema que tenemos en Bogotá y también en esa parte espiritual. Pero la gente una vez más y no voy a cansar de decirlo, vemos, una, vemos un pueblo de Dios que quiere que lo diviertan en los templos. No estoy diciendo que todos, pero una gran mayoría están siendo divertidos, payasos divirtiendo cabras. que no leen la palabra no hay oración y si llegaras a preguntarle realmente qué significa tal versículo no tendrían idea no sabrían qué, de, qué es ni la palabra escrudiñar son esos colados que únicamente quieren que Señor Señor Papá, papá, pa, golpeando la puerta. Aquí estoy, el Señor. Uh, uh. Así no trabaja la cosa. Mi hijo pagó un precio por ti. Mi hijo estuvo en un madero y ese madero no fue gratis, mis amados. Ese madero no fue gratis. Hay que pagarle un precio. Su misericordia es grande, claro que sí que esa gracia que nos da el Señor gloria a Dios que fallamos, sí pero no abuses no abuses no seas conchuda no seas conchudo, perdona como te lo diga pero no abusen del Señor ya esto es como un hobby todos los días pero uno sigue orando y uno, diga, y uno sigue diciendo, Señor Padre Santo, que haya menos colados en estos sistemas. Que haya menos colados en la parte espiritual, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de este tu nombre. Aquellos que nos escuchan a través de las aplicaciones del sistema Android, también iOS. Eh, el iOS es de, de los teléfonos iPhones. También nos escuchan por cristianosenagloria.com, También nos ven por Facebook y también YouTube. Gloria y la honra a, a nuestro Señor, porque, como siempre lo digo, Él es nuestro director, productor, Él es el que nos dice qué hablar y qué no hablar. Y cuando nos da, nos da una palabra, no es el momento de hablarla. Y él, hay palabras que el Señor, y te lo comparto y lo he compartido, me las ha dado dos meses, tres meses, pero no ha sido el momento, el Señor. Es, llegará el momento. Y llegan momentos que hay palabras que digo, Señor, wow, y sentimos tu presencia, Padre Celestial. En Isaías, capítulo 59, versículo 8 mira lo que nos dice el Señor. Camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas. Cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Hoy vemos unos gobiernos que dicen saber manejar, pero son colados. Son colados en la parte de que no han buscado un Dios vivo de poder, han buscado magia negra, brujerías, brujos, chamanes, para llegar a un poder. Colados que pedimos por ellos. Y vemos a un pueblo de Dios que quiere que le adivinen la suerte. Que no quieren buscar al Señor. Que siempre hay una justificación. No, no hago esto porque no me gusta esto. O aquello. ¿Cómo estás tú con el Señor? ¿Eres un colado? ¿Eres un, eres un, eres un colado más? ¿Estás pagando, ese, ¿Estás pagando esa transformación en ti? ¿Estás pagando ese propósito en ti? ¿Estás dando por ese desierto? Diciendo, Señor, voy en ese desierto, no quiero ser un colado. Quiero que también eh, renoves mi corazón. Como el ejemplo que, que hablamos, creo que en una, no sé si fue la misión, Pasada de hablando con esos papios que, que esa misma agua que hierve Una papa La pone blandita Esa misma agua eh, Pone un huevo Lo hierve y lo pone duro ¿Quieres eres tú? Dios es un Dios bueno, mis hermanos Dios es un Dios que realmente tiene, Quiere hacer grandes cosas En tu vida, en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesucristo Hoy estamos vivos, mañana no Aprovechemos estos momentos que el Señor nos da que esta, Si es la voluntad del Señor que terminemos esta semana la Vamos a terminar con qué? que no fuimos colados Que realmente buscamos su presencia Y que realmente hubo una transformación en sus corazones Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús Señor, que se vaya todo orgullo Padre Celestial, todo ego en el nombre de Jesús se va en el nombre tuyo, Señor. Porque eso nos hace, nos hace ser colados, Padre amado. Eso nos hace que nos colemos y cuando terminemos, ah, no, yo estuve bien. No, queremos llegar a tratar de ser a, a, a como tu hijo, tratar de buscar esa perfección. No la vamos a, a tener. Pero su misericordia y su gracia nos va a llegar a a recibir y ser adoptados hay cosas del mundo te lo digo por mi parte mi hermano que ya no me agradan no me agradan dirás que antiguado que aburridor pero una vez más cuando está más en el espíritu el cuerpo ya está muriendo y ya está menguando muchas cosas que le agradaban ah, me agradaban cuando estaba en el mundo ya cosas de la carne pasan al segundo plano más lo espiritual ya ya aquí uno quiere más y más y más y más y más y más pero al querer más se te va a demandar se te va a demandar más y cuando se te, se te demanda más eh, vienen muchas cosas mis hermanos y esta imagen que, que también vimos de estos jóvenes de estas personas colándose igual de, igual de entrar por la taquilla y pagar triste una da una tristeza si así lo hacen en lo natural, ¿cómo será en lo espiritual? Serán unos colados de lunes a sábado y al domingo querrán decir, Señor, estoy aquí, pero el Señor dirá, yo conozco tu corazón. Hipócrita. Como te, te estás colando de lunes a sábado. Que vienes aquí a, a pretender lo que, no, lo que no eres Lo que eres de lunes a sábado Demuéstralo aquí Si eres capaz Comienza que el Señor haga esa transformación Dios es bueno Dios es maravilloso mis hermanos Tú leas al Señor El Señor te regresa Últimamente me han pasado cosas maravillosas Y no las puedo decir todas pero cuando tú vas en el espíritu, wow, hay cosas que con el tiempo las contaré. Experiencias que yo digo, Señor, ¿a qué momento me resultó esto? Y le agradezco al Señor por lo que permite mi vida. Para pelearse necesitan dos. ¿Quieres madurar? Deja que el Señor te procese y pídele sabiduría al Señor. Pídele humildad. Señor, haz tu voluntad hoy en lo que estoy haciendo, en lo que tú tengas en este día, Señor. En esta semana que comienza el Padre Celestial, ayúdame a transformar en no ser un colado, en no ser una colada más. En esta vida espiritual, en estos caminos tuyos, Señor, porque tú eres el camino a la verdad y la vida. Y a ir por ese camino de la verdad y la vida, necesitamos tener realmente esa transformación que es Cristo Jesús en nosotros. Y que, nuestro, y que su Santo Espíritu more en cada día en nosotros, para su gloria y su honra. Santo eres, maravilloso eres, Señor. Una visión maravillosa que nos pone el Señor. Una visión que realmente es una realidad que no podemos tapar con este dedito. Mis hermanos, el Señor Te está hablando Una vez más, si nos escuchas Porque nos en la Gloria Radio Te está diciendo ¿Cuánto más necesitas uh, ser colado? ¿Cuánto más necesitas eh, Mentirle Al el Señor? El Señor no se le oculta nada Pero cuánto, cuánto, ¿Cuánto más necesitas mentirme? Yo te veo ¿Cuánto más Digamos a esas personas que, que, se, que no pagan ese, en ese sistema de transporte, ¿cuánto más necesita esos mentiles robar al Señor? ¿Cuánto más? Yo me pregunto los valores que hay en los, en los hogares de estos, de estos muchachos, ¿realmente habrán valores? Y vemos en estas imágenes que, que pasaron, y vemos que una pareja con, con un niño en, en, ese, en un bebé en ese carrito colándose. Si saben que lo que están haciendo, se lo están transmitiendo a ese pequeño. Y se están condenando ellos y, y a esas generaciones. Entonces mis hermanos de cruzados en la gloria Querido oyente, querido televidente El Señor Está Está cansado de ver tanto colado Tanto colado espiritual que va a la iglesia Únicamente que lo diviertan Y no busca la presencia de Él Vemos iglesias hoy, mis hermanos Hay filas largas Parece que estuvieran entrando a discotecas, más no a un templo de Dios. Dios mío, ten misericordia de cada uno de nosotros y permítenos de no caer en los mismos caminos, en los mismos pasos. No queremos ser, como lo digo, uno más del montón. Uno más. Y en Efesios capítulo 2, versículo 2 nos dice: En los cuales. Anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese Espíritu Santo que hoy en día dejamos que controle nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesucristo. En esos tiempos que, como dice Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo es que tú sigas siendo un colado, que tú no pagues porque Satanás está diciendo, mire, mire, te, es que te sigues, es que es cristiano, es que es cristiana. Se cola, no paga, pero va a tu templo y se hace la santa, se hace como el santo perfecto. ¿Te Acuérdate que él es el padre que acusa, el padre de maldad. Él es un acusador. Ah, mírelo, es que, es que cristiano. Ah, es que, mire, mire cómo se comporta. Un colado más, mire, mire, tú y tú pagaste un precio por él. Y quiere llegar a, ya cuando llegue el final, quiere llegar como que si no, como si no pasó nada. Y yo sé que, que tú le vas a decir, eh, porque él también sabe la palabra. Yo soy la puerta, y si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Tú quieres hallar ese pasto, ese alimento? Bueno, te invito que realmente dejes de colar. Que realmente busques la presencia del Señor. Que realmente te llene de su presencia. Y que comiences a morir a muchas cosas. ¿Qué te aleja de Dios? No sé. Tú, tú y Dios sabes que, y, que te está alejando de él. Cada uno sabe que te aleja más de Dios, que te acerca más de Dios, que si tú quieres más con Dios, tú sabes. En el nombre poderoso es su nombre. Mis hermanos, el Señor nos está hablando. Y nos está diciendo, no más, no más. Basta ya de colarte en, en esa vida espiritual. Comienza a ser sincero y puro. Comienza a conocer esa verdad, porque esa verdad te está haciendo libre. Comienza a entender realmente que el Señor tiene un gran propósito contigo, mis hermanos. Es un, un propósito que... El Señor quiere con cada uno de nosotros. Y mira que mirando aquí el evangelio de San Mateo, eh, en la parábola de la fiesta de las bodas, esto este, este es maravilloso, Señor, maravilloso, gloria a Dios. Y del versículo 11 en adelante nos dice, Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y eso vemos, vemos, esos colados. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mal, más él en, en, enmudeció. Entonces el rey uh, dijo a los que servían: Atale de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y vemos toda esta gente que se está colando en estos medios de transporte y en la parte espiritual, que se están colando. Y después el Señor te va a decir, porque muchos son llamados y pocos escogidos, aquellos que se están riendo ahorita, que ah, están hablando de Jesucristo. O vemos que eh, están uh, patrocinando el lesbianismo, ser gay, que el hombre, mejor dicho, esté con otro hombre, mujer, mujer con mujer. Se están riendo y, y si hablamos de Jesús, que es eh, que eso es, eh, es loco. Pero, una vez más, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Tú realmente, como lo dice aquí la palabra, ¿estás vestido para esa boda? ¿Te estás preparando para esos, esa vestidura blanca, sin, sin arrugas y sin mancha? Si lo estás haciendo, gloria a Dios. No queremos religiosos. Queremos realmente personas que realmente sean temerosas y que realmente no les dé temor a las nuevas de reino de los cielos. Y que sean llenándose de la presencia del Señor. Y que el Señor no te diga, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda va a haber toda esa arruga, toda esa mancha. Va a estar callado, callada. Ay, señor, pero yo sé que me colé y en el mundo y yo no te mandé a que a, te, a que te colaras. Yo te envié muchas personas que hablaron de mi palabra, pero tú te reías no hiciste caso y te, te decía no te coles no te coles y uno de mis mandamientos es no robarás me robaste entonces él dijo a los que le servían a atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de, de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes la persona que ha sido invitada a una celebración o a un acontecimiento, el Señor te está diciendo: realmente te estás alistando con esas vestidoras de, de, de boda, con esas vestidoras blancas, para cuando vengase ese novio por su, por su novia, la halle hermosa, maravillosa, sin mancha y sin arroz, en el nombre poderoso de su nombre. Maravilloso, Señor, eres grande, eres para, para amado. Le damos gloria, honra y poder, Padre Celestial Eres maravilloso, Señor Nunca vamos a cansar de darte la gloria y la honra y poder, Padre Celestial Eres maravilloso Eres santo, santo, santo, santo, Padre Amado Y una vez más te repito este versículo Que cuando me dio esta palabra me, me llevaba en Judas 1.18 Quienes os decían En los últimos tiempos habrán, habrán burla, burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Vemos un gran porcentaje que se ríe, que te juzgan, que te critican y mucho más. Pero ¿qué estamos aprendiendo? Calla, porque la justicia es mía. Yo lo no saber conseguir. Calla, pero calla. Cállate, no digas nada Yo sé que te están humillando Pero no seas un colado Y te va a decir Ven a los brazos de tu papá Bienvenido Has ganado una vida eterna Te va a decir al Señor Si lo hicieron con Jesucristo ¿Por qué no lo van a hacer con nosotros? Pero siempre dan en la gloria y la honra Al Señor Jeremías 7.24 nos dice mas ellos no escucharán ni inclinaron su oído sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón y fueron hacia atrás y no hacia adelante al colarte al colarte tú crees que vas a tomar Toma ese transporte, pero crees que vas para adelante, pero estás retrocediendo. Porque lo que quiere Satanás. Que retrocedas en tu vida espiritual. Que retrocedas en la comunión con el Señor. Que retrocedas en conocer a ese Dios vivo de poder. En que tú te pierdas. Y vayas en caminos de maldad. En que vayas en las angustias y en las cosas de este mundo. En que pongas prioridades. Igual que el Señor. Mis hermanos, ¿cuál es tu prioridad? Y siempre que esa prioridad sea el Señor y haciendo su voluntad en el nombre poderoso de su nombre. Mis hermanos. Romanos 12, 21 también nos dice: No seas vencido de lo, de lo malo, sino vence con el bien el mal. Comienza a pagar ese pasaje espiritual. Comienza a pagar ese pasaje ese medio de transporte. Y ese bien te va a, sen te va a hacer sentir bien. Va a ser próspero espiritual. Porque lo demás viene por la niñura, añadidura. Y cuando tú eres próspero en lo espiritual, es que te estás enriqueciendo eh, en lo del Señor. Y el Señor te va a bendecir. Claro que el Señor quiere bendecirte. Pero todo depende, como lo dice Romanos 12:21. No seas vencido de lo, de lo malo, sino vence el bien con el mal. Comienza a vencerlo. Como yo lo digo, tú tienes un gran potencial y el Señor te da un potencial grande. Y este potencial no lo desaproveches. Ese potencial te puede lleg a hacer llegar a muchos lugares. Te puedes llegar a, a esa vecindad, a ese barrio, como tú lo llames, en tu nación, en esa ciudad, y en esa empresa, en esa localidad, en el lugar donde te ponga el Señor, en el nombre del Poderoso Jesucristo. Señor, yo sé que tú no nos vas a dejar en vergüenza porque... No somos unos colados y aquellos que se están arrepintiendo de ser colados, Señor, hay un quebrantamiento en ellos y va a haber una transformación de aquí en adelante, Padre Celestial. Una transformación que, Señor, que tú quieres hacer en cada uno de ellos y ellos van a abrir eh, sus corazones a ti, amado Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesucristo, comienza a obrar en ellos, amado Señor, porque hay un arrepentimiento. Dile padre, padre amado, me arrepiento de haber sido un colado Señor, quiero conocerte más amado Padre Celestial. Dame ese amor para comenzar a orarte, para comenzar a, a, a escrudiñar tu palabra, a profundizar tu palabra, a tener esa comunión contigo amado Señor, a comenzar a, ten, a, a que tú me lleves a ese templo donde necesito Ir para, para edificarme Para entender tu palabra Para recibir ese alimento en el nombre poderoso de Jesucristo Oh eres hermoso, maravilloso Señor Mi alma te alaba y te glorifica No es tanto de pedir y pedir y pedir Es dar, dar, dar, dar, dar también Da, ¿cuánto das? ¿Cuánto das al Señor? ¿Cuánto le das? Y si le das demasiado, gloria a Dios No te canses de dar porque el Señor nos da todos los días nos deja abrir nuestros ojos nos da de, de comer podemos ver su creación Y desafortunadamente estamos viendo cada día más colados oramos por esos colados Señor en la parte espiritual y en la parte de ese medio de, de transporte Señor Comienza a ver como ese fuego Señor que no puedan pasar No puedan pasar ahí Señor Sino sé que Hay algo que va a haber que no, no los va a dejar colar La presencia tuya hay algo que van a decir no puedo pasar Hay algo que no me deja pasar porque mi corazón eh, está sintiendo algo diferente Comienza a ver una transformación en ellos, amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo. Comienza a llenarte más de su presencia. Un salmo maravilloso que nos habla el Señor, mis hermanos, eh, es el Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Maravilloso. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre una vez más es el salmo 127 versículo 7 y 8 el Señor va a cuidar tu salida y tu entrar desde ahora y para siempre pero deja de ser un colado espiritual deja de ser un colado en esos medios de transporte comienza a dar no esas tramillas, las mil millas que el resto el Señor lo va a suplir tú le respondes al Señor y el Señor te va a dar y vas a poder darle a los demás también. Como precisamente estaba hablando uh, con un siervo del Señor. Muchas veces pues hay que orar. Pero si tú puedes dar, da también. Porque se están ahogando. Pero si tú puedes darle algo, ayuda. Ayuda, mis hermanos la oración es eficaz, claro que sí y el Señor te va a poner en, en ese corazón a quién dar y a quién no claro si espiritualmente estás con el Señor y no eres un colado entonces ese video que vimos al comienzo esas imágenes que vimos durante la emisión vemos que espiritualmente hay muchas, mucho, mucho, mucho, muchas almas que se están perdiendo Muchas almas que se están yendo a una perdición. Muchas almas que tomarán sus propias pasiones impías. Que no van a querer escuchar la palabra de Dios aunque tú se las digas unas 200 veces. Pero bueno, lo importante es que estamos cumpliendo. Lo importante es que cada día de nuestras vidas el Señor sea obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Para su gloria y su honra Amado Señor poderoso Rey Y esa parábola que tú nos dices una vez más Sobre la fiesta de las bodas En el Evangelio de San Mateo En el, en el capítulo 22 Del versículo 11 y 13 Que todos uh, que, todo, eh, que todos son eh, Pero muchos son los llamados Pero pocos los escogidos ¿Tú, quieres, ¿Tú eres de los muchos o de los pocos? Como yo lo digo mi manera yo no quiero ser uno más del montón, Señor. Queremos ser la transformación, queremos marcar la diferencia, queremos ser los grandes embajadores del terreno, los cielos. Y que cada día el Señor sea procesando y quitando lo que no le agrada a Él. Porque si en lo poco fuimos fiel, en lo mucho te pondré. Y siempre lo hablo, mis hermanos, y no tampoco me voy a cansar de decirlo en lo espiritual. Porque si en lo espiritual eres fiel, el resto vendrá. Y, y lo importante, que como dice su palabra, el que se crea firme, mucho cuidado. Y no nos queremos querer firmes, Señor. No nos queremos soltar de esa mano invisible, Señor. No nos queremos, Padre Santo, apartar de tu presencia. En que, y que entre manos des, más humildes seamos. En que, en que manos des, Señor, realmente veamos esa vida eterna y podamos ayudar a más personas y darte la gloria y la honra y el poder y en que entre manos del de Señor comencemos a ayudarnos a nosotros también a nosotros mismos en, en arreglar muchas cosas de nuestras vidas en el nombre poderoso de su nombre ya, ya vamos terminando esta misión y mira que el Señor también me lleva y te lo voy a leer rápidamente el Evangelio de San Mateo también capítulo 2 en el mismo capítulo 22 que nos está hablando el Señor la cuestión del, del tributo que el Señor nos habla mira lo que nos dice el Señor está diciendo que, no, que leamos esto vamos y como siempre diciendo al Señor entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo, cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos como con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con, uh, con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? es lícito ¿Es lícito dar tributo a César o no? Querían tentarlo. El Señor, con su sabiduría del Padre, le contesta. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del, del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron de César. Y les dijo, da pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Entonces el Señor, con esta, con esta palabra sobre la cuestión del, tri del tributo, el Señor te está diciendo, paga el pasaje y también dame lo mío espiritual. No busques pretextos, paga ese pasaje, como se lo dijo a estos hombres que fueron enviados por los fariseos. Otros dirán, ¿para qué pagas el pasaje? Es un sistema malo. Paga el pasaje. Paga esa vida eterna. El Señor te está diciendo: paga ese pasaje y, paga, y dame lo mío, lo que es mío. Y al final, como dice esta palabra, mis hermanos de Cristianos una Gloria, querido oyente televidente, oyendo esto se maravillaron y dejaron, y dejándole se fueron. Muchos van a comenzar a apartarte, apartarte, apartarse de ti, diciendo no, ya, ya, no quiere ya no nos hace caso, esos demonios, esas, esas cosas que venían a la mente, no paga ese paje, ya no hace caso, ya paga, le da lo que él tiene que darle al hombre y le da lo que tiene que darle a Dios, ¿Qué podemos hacer, está, está, está haciendo caso. Ya no podemos hacer nada. Es por eso que el Señor te está invitando que no seas un colado más. Te está invitando realmente que, se llene, que te llenes de su presencia. Padre amado, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te pido por, esta, por este pueblo espiritual, Señor, que está siendo colado, Señor. Que creen que te están engañando, Señor, pero no. Se están engañando a ellos mismos Nos están haciendo caso inmiso Señor A lo que tú le estás haciendo Se ríen Pero como tú lo dices en tu palabra En esa parábola de la fiesta de boda Señor Y entró el rey para ver para ver a los convidados y allí Vio a un hombre que no estaba vestido de boda Y le dijo Amigo cómo entraste aquí sin estar vestido de boda Mas él enmudeció y el señor te se está preguntando te estás preparando para entrar a esa gran boda para esa, entrar a esa gran cena no estás haciendo un colado una colada más porque no quieres que el señor te diga atale de pies y manos y echale las, las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes que tú no seas de esos que van a llorar, se van a lamentar y van a decir Señor sácame de aquí porque el Señor no te va a sacar porque muchos son los llamados y pocos los escogidos y en el nombre poderoso de Jesucristo Señor yo te pido por estas vidas yo te pido por estas almas Señor que ellos son los, ellos son los, eh, los pocos escogidos Señor Padre Celestial que va a haber una transformación en cada uno de ellos, en sus familiares, en sus esposas, en sus esposos, en sus hijos, en esas empresas, Señor. En esos lugares donde tú los has puesto en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que comience a bajar esa, esa, esa mundalidad en ellos, Señor. Que Padre Celestial, que comience haber un temor tuyo, amado Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, que dejen de ser colados, amado Padre Celestial, que realmente no busquen sus propias pasiones impías en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Celestial, Padre de la Gloria, que comience a haber un temor realmente hacia ti, Padre amado, y que ellos besan el bien con el mal, Señor, que comiencen a pagar, como lo dice tu Palabra en el Evangelio, de, de San Mateo, Señor, cuando tú le decías a aquellas personas que fueron enviados por los fariseos, dale, la, la, dale al César lo que tienes que darle a César y dale a Dios lo que te, tienes que darle a Dios. Entonces el Señor te está diciendo, paga esos pasajes, paga esos recibos, paga esa renta porque yo te voy a multiplicar en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh Señor, mi alma te alaba, te glorifica. Amado Señor, poderoso Rey, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, aquí en Hablando con Jesús Podcast, a través de Cristianos en la Gloria, también por YouTube y Facebook, que el Señor te continúe bendiciendo y siempre dándole la gloria y el poder al Señor. No te, nunca te canses de agradecerle lo maravilloso, lo grande y acreditarle todo al Señor, porque Él se merece esto y mucho más, mi Señor. Tú te mereces mucho más y no seas un colado más, sino seas una persona que realmente está haciendo la transformación eh, no sí, que lo que quiero decir es que tú seas ese instrumento para que otras personas tengan esa transformación y realmente digan Dios me ha tocado y me enseñó a que no sea un colado y que debo darle lo que tengo que darle al hombre y también tengo que darle lo que tengo que darle a Dios bendiciones mis hermanos y que Dios te continúe bendiciendo Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús Popcats.